Es el día donde vamos a saber qué es lo que hay dentro del pozo Vamos a utilizar esta cámara Y necesitamos un palo Vamos a intentar coger una rama del árbol Vamos a poner la cámara en la rama Y vamos a meter la rama con la cámara dentro del pozo Y veremos lo que hay Así que Don King Kong ¡a tu trabajo! ¡Dale! bien! Pero Don King Kong, vamos Necesitamos una maldita rama Pero... Pues a esa, Don King Kong, Kong ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! ay ¡Pero límpiala! ¡La limpiamos! ¡Muy, muy, muy bien! ¿Qué creéis que hay dentro del maldito pozo? Pues dinero, los pozos de dinero. Yo lo que sé es que te van a robar la cámara, eh. Yo sé que hay muchos juguetes. ¿Creéis que hay malditos juguetes ahí dentro? Yo lo que creo es que dentro del pozo habrá como una habitación súper secreta donde hay un montonazo de niños. ¡Baja la cámara! Quiero verlo. Vamos a ir metiendo la cámara muy poco a poco. Y quiero llegar justamente al punto este de la línea que hay justamente ahí. ¡Ah! baja Oye, vaya, más, baja ¡No Papá, se va a para para ¡No! Blanco! ¡No! Es que te ]which. he dicho que haces como un par de no, del año tío. Joder ¿Quién mirando ¿Qué? para aquí? Y sí, ¿Ahora okay. quién va a bajar a por la cámara? No, no. Nadie, no podemos Tengo una idea Si le preguntamos a Ari que hay dentro del pozo ¡Vamos, ¡Cállate! vamos, vamos, Supongo que ahí está justamente en esta maldita habitación La carpet Vamos, vamos, vamos vamos. vamos. ¿Qué es ¡Cutre! ¡Cutre! ¡Cutre! ¡Cutre! ¡Cutre! ¡Cutre! ¡Cutre! ¡Cutre! Ya lo hemos a echado a la habitación fuera, que no quiero que nada se malditamente entere entre tu conversaciones y las mías el caso es, que has elegido en el primer capítulo? ¿Qué decisión has elegido? Feliz, más feliz. Habían dos opciones y las dos eran muy buenas La primera era que, bueno, que os lo creyeseis y que siguieseis a, a por los fantasmas ¿Vale? Y la segunda era que pasaseis de eso y siguieras estudiando Entonces, ¿tú cuál malditamente has elegido? La primera ¡La ¿Qué? Es ¡Que lo! No, vale, vale, vale, no te preocupes! ¡Que te ¡Que te ¡Que ¡Te salvaré! lo! ¡Que lo! ¡Que lo! ¡Que lo! ¡Que lo! ¡Que lo! ¡Que lo! ¡Que ¡Vete! ¡Vete! No, no, no, no, no, ¡Que ¡Que lo! ¡Que Me ¡Que tenemos que hacerte una pequeñita pregunta, Ari, y es la siguiente ¿Qué pregunta? Y es que, Ari, nuestra pregunta es bastante importante O sea, tú, por así decirlo, como tal, pero no tienes a una madre en plan rollo aquí en la casa y tal Así que se puede decir que no, Raka es tu madre El caso es que, Ari, es que tu madre ha venido muy enfadada antes a mi habitación, a la habitación de tu padre Y me ha dicho una cosa que te quería preguntar Adelante, madre ¿What? que Tú eres la ma Sí, Ay. y mi pregunta es: ¿Qué hay dentro del pozo? ¿Tú eres tonto? No soy tonto, contesta. No era una pregunta, era una afirmación. ¿Qué hay? No el... empujes a tu madre. Esas preguntas no se hacen. ¿Pero a qué los es lo que seres hay de cristal. dentro del pozo, maldita hija mía? No soy sé, no he entrado Y venga, va que no lo vamos a creer. y El otro día, por eso estabas hablando con la niña del pozo. ¿Mi madre? ¿Y por qué hablas ¿La con la niña del pozo? Eso, ¿por tía? Tía... Bottle. And you're no, no hablo, no sé de dónde la. Ari, no somos tontos. Tus padres, Ay. que nos hemos casado hace mucho tiempo, eh, mamá. Sí, ah, sí bueno, es... cuidado Creo que aquí no te debería de tocar, pero bueno, mira, de hecho, Ari, para que veas que tu madre está últimamente muy feliz, le he regalado justamente sí, este ramo de flores. Mira, que ramito de rosas. sí. para eh. no te lo has comprado para ti y ha aprovechado la ocasión. A ver, yo, la verdad es que, ¿para mí para qué? A ver, ¿qué eh, haces? A ver, a, ver, a ver, mujer, por favor, ponga eso bien, por favor. A ver, si se, se cae. La cosa es que no se tiene que caer, vale. ¿sabes? Espera, chill, espera que hay en el pozo. Díoslo, o a las buenas o a las malas. Eso, me vas a disparar con una pistola de agua. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Akhirat, ¡Vete, vete, vete! ¡Qué pesados! Yo no sé qué hay en el pozo. Bueno, en verdad sí. Bueno, da igual, no os lo deberé. ¿Qué le he dicho? Bueno, a ver, que no Nuestra única oportunidad es convencer a Ari Si Ari ya nos ha dicho que no nos va a decir absolutamente nada Y se ha puesto tan absolutamente agresiva ¿Qué es lo que pasa si hablamos con la niña del pozo? Bueno, es que no sé qué va a decir la niña del pozo Pero es que no queda otra A lo mejor la niña del pozo no nos dice absolutamente nada Pero la esperanza es lo último que se pierde Niña del pozo Niña del pozo, niña del pozo. Está muy chula oh, ¿Cómo quieres decir esta? ¿Por qué tienes un poquito cosas de porque la piscina está muy chula ¿Y, ¿Y por qué dice que la piscina está muy chula? ¿Pero tienes piscina ahí abajo? No Entonces, ¿por qué dices que la piscina está muy chula? Está muy chula ah, A lo mejor se baña en nuestra piscina Una preguntita así un poco indecente ¿Te has bañado con los niños de la casa en la maldita piscina? Puede ser Vale, pero tenemos que preguntarle qué hay en el pozo Y también tenemos que preguntarle si Ari es su hermana Porque en la anterior día, como ya sabéis, Max Squad Dijo de repente la niña del pozo Tú y Ari, ¿qué sois? Ari y yo somos el... Pero, ¿tú crees de verdad que son hermanas? Es que no lo sé, porque si no, la niña del pozo sería directamente mi hija O sea, si es la hermana de mi hija, sería mi hija también pero, ¿cómo va a ser tu hija la niña del pozo? Es que no tengo ni idea, o sea, me estoy liando ya Bueno, vamos a preguntarle A ver, acá habéis venido, cerdo? ¿Cómo, cómo, te Pero si te hablamos bien nosotros, hablamos bien todos nosotros, ¿eh? Vale, pero niña del pozo, ¿qué hay en el pozo? ¿Por qué me no preguntáis que hay en el pozo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos saber lo que hay dentro de nuestra casa ¿Por qué? Porque queremos saberlo no. Bueno, eso lo dirás tú, como me cabré mucho bajo, ¿eh? Baja y lo más. Baby, no te entras. ¡Vale, vete, Yo bajo. No, Marta, que yo bajo. Me has dicho mucho. no, no, que no, que no, bajas, gaspar, que, no fuckerio, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, que no, que no, no, no, que no, sabe no, ¿Cómo que no, no, no, Tío, ma otra vez tío, otra tío. Tío. Bueno, déjame en paz Vale, vale, vale, vale, vale, bueno Chill, chill, chill por nada Tú te harta que desaparecido la niña tío? Uy. Vale, pues se ha metido dentro del pozo y ha dejado también justamente eso ahí. Vale, no, es mi momento de bajar, tío. No, es mi momento de bajar, tío? que no, tío, ¿Qué que de no verdad, Que tenemos que bajar, tío. Que me va a, a, a que me van a, a hacer niños, tío. Porque, no, porque como te quedes ahí, pues Ari se queda sin Pero la mami No, tío, que es igual, tío? Tío, tío, tío. No, tío, tío, no tío, que no, Y mami Vale, no me está gustando absolutamente nada esto. Porque, mira, hay un montonazo de peluches aquí. Mira, tío. Mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Esto no está haciendo absolutamente nada de gracia. Sí que me acuerdo de este oso. Y la verdad es que es un oso Bastante tenebroso. ¿Tú no crees que cada muñeco pertenece a un niño de la casa? Es que puede ser. Entonces habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 10. Esto es una locura, tío Ya sé lo que hacer, Nacar El caso es que si Ari no nos lo quiere decir Porque está arrollada malas mm -hmm. ¿Por qué no le hacemos un regalo? Vale, pero que quiere regalarle Ari tiene de todo Espérate, porque yo la verdad es que Ya sabéis que Harta siempre sorprende Así que... Hace más o menos Una semana fue la mona Es decir, que estábamos en la época de Pascua Donde se regalan los huevos, etc, etc, etc ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo soy tan poco atento Y siempre llego tan tarde Absolutamente todos los festivos Que yo no le regalé ni a Martina Ni a Ari la mona Por lo cual, para que esté súper Mega, ultra feliz, he cogido justamente esta pedazo de mona. Fijaros en esta auténtica locura. A Ari, esto le va a encantar y se va a poner super feliz. ¿What? ¿Qué haces? Arta, te estoy viendo. A ver, tita, ¿qué es algo que se supone que te debía haber dado, pero no te he dado? Mola de pascua, yo... <risa> Una mona Bueno, no es una mona, es un zapato De Pascua De chocolate, pero que chill Gracias De nada, que creen que me dan estos momentos de video también. Pero bueno, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Vale, vale, vale. vale acabo no, de levantar la mona. Tristón, Yo, a, a, acabo de sentarme. Bueno, Adrián, ahora tienes una mona, pero sin chocolate. ¡Hola, ¿no? ¿Hola, ¿Hola, hola, ¿Sin chocolate? ¿Hola? ¿Hola? hola, hola! ¡Hola! ¡El zapato! zapato! ¡Adrián! ¡Adrián! Bueno, ya está. Ah, pues es que es el mejor. Es que es, mira, está bueno o no, Adrián? <ríe> ¿Sí? ¡Toma! chocolate! ¡Chocolate y chocolón! Y pues eso, ¿qué oh, haces? mi osito? ¿Cómo que blablabla? nuestro lenguaje? ¿Cómo que vuestra lenguaje es? Ah, ¿Pero qué ha dicho? Pero a lo mejor te está insultando, Nacar. ¿no? Yes, yes. Entonces, ¿Cómo se el en su lenguaje, Que venimos en el de par. Vamos Yo hablo, sé mucho de idiomas. bla. Bla, bla, bla. bla. Hostias ¡Oh, sí, Hostias ¡Oh, sí, el bla bla bla bla bla bla y el, Mar bla bla sí, sinceramente no sé ni lo que he dicho pero algo ha entendido A ver, tiene sentido que tengan un maldito lenguaje entre ellos Claro, claro es que llevan aquí viviendo un no, de tiempo y No han ido ni al colegio Claro, ahí están los que se han inventado su propio idioma, tío Que son como una secta, me está empezando a dar muy mal rollo y esto. también, pero creo que la única que nos puede ayudar con esto es Ari. ¡Uy bonitas plantas, eh, señorita! Unos <coughs> plantas de 15 metros para arriba! <risa> ¿What? Es que la cosa es que, Ari, tú nos vas a tener que decir absolutamente todo Porque si no, pues bueno, ah, no, tendré vamos que a proceder, proceder, ¿no? aquí y ya está Y bueno, ahora nos vas a hablar aquí, donde no os vea nadie Vas a hablar ¿Qué es lo que hay dentro del pozo? Nos lo ha dicho la niña del pozo, que tú sabes absolutamente todo ¿Ah, sí? ¿Os lo ha dicho? Nos ha dicho que sabes hasta la última información de sí. qué es lo que esconde Y además... ¿Sabes qué? Eso me suena a palabras de Arta Ah, de arte y de Nácar Pero te suena también que nos ha dicho que tú bajas cada noche al pozo ¡Oh! Oh, shit. No oh, sé, pero supuestamente... tengo información que tú no debes saber, Naka Y, sí, y aparte, te, te estás delatando No me estoy delatando, no te estoy diciendo a nada aparte, Te estoy Ari, diciendo que no te quiero decir nada porque no pintas nada, Naka Ari, una cosa, una pregunta que la verdad es que nos hemos dado cuenta que tienes justamente aquí como un raspazo en toda la cara No será de jugar con los niños, ¿no? Los niños, o sea, yo soy una niña pequeña aún una menor de edad ¿Y sabes qué pasa cuando una menor de edad está en el patio jugando? Que se raspa Ah, sí, eh, sí, pues tu profesora sí, me sí, ha dicho que sí, vienes con varias heridas Mi por patín. las mañanas <ríe> Al colegio <ríe> <ríe> <ríe> de varios niños que precisamente no son los de tu colegio claro, Y además me acaba de decir ¿no? tu profesora sí, claro. no, Y no no es que a veces vete. cuando es la hora de entregar los deberes a las 10 de la noche Cuando ya no hay sol De repente como que se te va la conexión porque te metes en un sitio oscuro ¿Casualidad? Casualidad que no tienes cobertura nunca por la noche, nunca te llegan los mensajes. Uh, raro, no, raro no sé. Y casualidad que siempre te veo por la noche subiendo las escaleras a tu habitación. ¡Que os vayáis de una maldita? Ven aquí a darle explicaciones a tu madre y a tu padre Tengo un plan, mami, perfecto Para saber qué es lo que hay Dentro del pozo que se me acaba de ocurrir La cosa es que estamos en la gaming Porque Ari tiene su teléfono aquí Y tú dirás, cara. ¿para qué vamos a utilizar el maldito teléfono, papi? Y es que la cosa es que si dejamos el teléfono Justamente aquí Nos escondemos debajo de la mesa intentamos que no nos vea La podemos seguir y a ver Qué es lo que hace y a ver si va al pozo Claro, claro, muy bien, muy bien Todo está aquí, todo está maldito aquí la cosa es escondernos justamente debajo de la mesa la oh, oh, oh, oh, oh, oh, Es la cabeza métete hombre métete métete métete métete métete oh, la hombre. cosa es que voy a poner justamente la silla aquí enfrente de nosotros para que no se vea, básicamente Ari lleva gafas vale pero es que ahora mismo no las lleva y la buena noticia Nacar es que no tiene las lentillas puestas ahora mismo ah, no va a ver absolutamente nada porque efectivamente si no, no. estaba bastante, bastante bastante cieguita de los ojos así que simplemente toca esperar y que entre Ari a esta habitación. En cuanto coja el teléfono, la seguiremos detrás de ella a ver qué es lo que hace, a ver si va al pozo. Bueno, pues ahora vamos a ir al pozo, vamos a jugar. No sé, a ver si la niña del pozo está... Pues vale, vamos a ir a, a... A ver quién hay, o... A ver si alguien puede jugar. Creo que estaba el niño ese, el... No, la niña. La niña. Bueno, Vamos a... Preparar. Y no por dentro, yo que sé, para que no la veamos, tío. Obviamente, seguro que nos a alguien. ¿Por qué nos a alguien? ¿Pero cuántos son? Vale, se está ya. Vamos a bajar un poquito. De verdad, no olvides suscribiros al canal porque más del 60% de la gente que está viendo los vídeos no está suscrito al canal porque hemos vídeo absolutamente todos los días a las 8.50 horas mañana. Dejaros un pedazo. Aquí está hablando ahí. Acaba de desaparecer, no va directa, va directa No está en mal maldito No está maldito Hola niña, ¿cómo estás? Está? Está? Vengo a quedarme, pero a quedarme un buen tiempo está? ¿Está� viendo, para ¿Está a está? ¿Sí está Se está metiendo al pozo Se está metiendo al pozo Se está metiendo pozo Se acaba de meter al pozo Se acaba de meter al pozo ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? No me lo puedo llegar a creer, está solamente El maldito muñeco sí, y su oh. muñeca Vale, Máximos Squad, vamos a terminar el video justamente Madre por aquí mía, Porque mía. creo que Ari se ha quedado para siempre A vivir el maldito pozo, suscribiros al canal Dale un pedazo de like y nos vemos mañana a las 8.40 Como siempre, con un nuevo vlog, que soy Arta Y como siempre digo, vive Víme. al máximo